Damos comienzo a una charla que eh, se da en un contexto difícil, complejo, ¿no? eh, Todas estamos muy impactadas al ver las imágenes de los más de 700.000 refugiadas, personas refugiadas, personas desplazadas ucranianas, la mayoría mujeres y niños. Y este 8 de marzo volvemos a las calles entre, por un lado, las consecuencias de la pospandemia, los estruendos de las bombas del gobierno ruso contra el pueblo ucraniano y los tambores de guerra resonando tras el desarme, el rearme de los países imperialistas de la OTAN. Por tanto, este 8 de marzo nos van a ver a las mujeres en primera línea contra las múltiples violencias, contra la precariedad, la explotación que, que seguiremos sufriendo con la no tan nueva reforma laboral, contra el racismo institucional de los tampoco derogadas leyes de extranjería y contra una guerra que de desarrollarse anuncia nuevos padecimientos para la mayoría de las mujeres y las clases oprimidas y explotadas. Es un orgullo para nosotras como Pan y Rosas eh, poder compartir un acto eh, con las trabajadoras, eh, con estas trabajadoras Monse, acaba de venirme, ¿eh? <risa> organizadas, luchadoras como la Monse eh, de la gran fábrica automotriz de la SEAT, con las mujeres migrantes del sindicato del hogar, el primer sindicato del hogar de Barcelona con las que luchan permanentemente contra el racismo institucional. Las compañeras, de compañeras como Ingrid, de CGT, enseñamel que han encabezado huelgas importantísimas durante los el último año, este, eh, la educación, y también eh, junto con Verónica, de Pani Rosas, y, y de trabajadora de, de CGT y Eura, ¿no? que junto con las trabajadoras, eh, Esa Pilar, aquí también del Sindicato de Atención Domiciliaria, las cuidadoras municipales, que vienen dando una lucha como conocéis contra las externalizaciones ¿no? en las puertas de los ayuntamientos, de los ministerios, este, contra la contratación y contra las externalizaciones, bueno ya lo he dicho, ¿no? Entonces, volviendo, estamos dando una charla ¿no? este, en un contexto en el cual la pandemia mundial develó crudamente todos los agravios de este sistema capitalista y patriarcal ¿no? este, en un contexto eh, en el cual si la pandemia develó esto, imaginaros ¿no? eh, las consecuencias de una guerra tal como lo estamos viendo hoy en Ucrania no? muestra a, a la barbarie a la que nos puede llevar este sistema tan irracional como destructor porque es irracional la rapidez con, con la que los gobiernos imperialistas salieron a solventar millones de euros para armas, pero durante la pandemia tardaron años en financiar, en solventar eh, vacunas, o en el Estado español ni siquiera había hospitales públicos suficientes y morían las personas enfermas por falta de respiradores o muchas eh, trabajadoras y trabajadoras no tenían ni siquiera EPIs expuestas a todos los, a los contagios. Nosotras, las trabajadoras, tenemos muy claro quiénes son las y los responsables políticos de nuestra situación. Hoy la reforma laboral, aplaudida por, por la COE, pero rechazada por los colectivos de trabajadoras en lucha, tiene la firma de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La misma que no tardó en dar su apoyo a la intervención militar de la OTAN en Ucrania. Como decía Rosa Luxemburgo, la entrada de un socialista a un gobierno burgués no transforma al gobierno en socialista, sino al socialista en ministro burgués. Y sí, su feminismo se nutre de las políticas neoliberales, del lado de la COE y el imperialismo guerrerista. No es nuestra reforma laboral, decía Pilar el otro día en la Plaza San jauma con las trabajadoras del SAT. Tampoco es nuestro feminismo, ni es el de las ministras del PSOE, ni de las unidas Podemos que también se han plegado a la línea imperialista del Gobierno y la OTAN. Hoy estamos compartiendo una mesa con mujeres que supieron transformar su dolor y su rabia en organización y en lucha combativa contra todas las opresiones y con ellas, este 8 de marzo, diremos juntas no a la precariedad laboral, no a las reformas laborales, no a la ley extranjería, no a la legitidiofobia, no a la violencia sexual y de género, diremos no a la extrema derecha, xenófoga y racista, pero también diremos no a la guerra, porque también queremos luchar contra esta barbarie que reproducirá por millones los agravios que sufrimos día a día, porque para nosotras ser feministas anticapitalistas es también ser internacionalistas y luchar contra el imperialismo. Con este espíritu es que queremos empezar esta charla y daré la palabra a las trabajadoras con las que venimos peleando en común juntas contra este feminismo institucional por ejemplo que dice que la precariedad no tiene nada que ver con las mujeres no es una lucha feminista, la precariedad no venimos en la comisión laboral discutiendo y debatiendo contra las feministas de, de, de, de los ministerios que están en contra de convocar una huelga porque dicen que esto, ¿no? que, que los problemas de la precariedad se tienen que debatir en otro ámbito y no en las asambleas feministas, ¿no? y por eso es que este 8 de marzo haremos un bloque feminista y combativo este, eh, en las calles ¿no? con, con estas reivindicaciones, ¿no? en la cual, por supuesto, también vamos a lidiar, como dije antes, no a la guerra imperialista, eh, a la guerra contra Ucrania. Entonces, eh, presento esta mesa. Eh, que bueno, ya la presenté antes se eh, agregó ahora, Monse que fue, pobre pudo llegar y, y le doy la palabra a las trabajadoras Pilar <risa> Aguanta oh, No, no, no, ¿Sí ¿quiere? <risa> no, si Buenas noches a todos. Gracias por ayudarnos, gracias por visibilizarnos, gracias por venir a apoyar, sobre todo el domingo, gracias por estar ahí. Venimos de una lucha bastante dura porque ya conocéis que el servicio de atención domiciliaria es un servicio externalizado, privatizado y en cargo de gestión. Le llaman ahora, se ha puesto de moda. Cuando los ayuntamientos ya ven que... ...que está un poco destarado lo de Florentino Pérez... ...pues ya empiezan a hacer encargos de gestión a consorcios... ...y vemos que las trabajadoras estamos pasando de Florentino a Flor en Mano... ...estamos... ...vamos pasando de Flor en Flor, ¿sabes? En nuestro sector es un sector, pues ya lo veis... ...98% feminizado... ...y en la que hemos... ...estamos en auge... Nos hemos levantado todo el servicio de atención domiciliaria de toda España, no solo de Cataluña, sino de toda España, porque estamos hartas, muy, muy, muy hartas. Estamos trabajando con personas muy vulnerables, junto con políticas que dicen ser muy feministas, muy progresistas, y son las que nos están ahora mismo aplicando su violencia institucional. Se habla de la violencia de género, pero nosotras estamos reivindicando que no se habla nada de la violencia laboral que las instituciones nos están haciendo las mujeres del SAD, de Sindillat, de Kelis, a todas estas mujeres que estamos externalizadas en empresas buitres, ...que recortan en lo que más ridículo os puede imaginar... ...en batas, en EPIs, en desplazamientos, en 20 minutos... No, ...hasta los 20 minutos tenemos que ir peleando constantemente... ...todas las trabajadoras, es que lo más ridículo... ...en ayudas técnicas levantamos a personas de 80 a 100 kilos... ...de tercer grado, totalmente dependientes... ...los estamos levantando con nuestro cuerpo... Porque es que no te dan ni las ayudas técnicas. Nosotras vamos a los ayuntamientos a denunciar y a decirles, señores, háganse responsables de este servicio. ¿Cómo pueden externalizar un servicio público de atención domiciliaria a una empresa que no aporta ni una grúa, no aporta ni una ayuda técnica? ¿Qué hacen estas empresas? Si nosotras como trabajadoras estamos llevando el servicio, el 100% del servicio y los contribuyentes, todos estamos pagando el 100% de este servicio público, ¿qué hacen estas empresas? ¿qué aportan? no aportan nada ¿por qué no es viable? demostradme que no es viable que este servicio no es más barato para los contribuyentes gestionado directamente, que es lo que tienen ¿sabéis lo que pasa? los chiringuitos, tienen montado unos chiringuitos impresionantes es, mm, es es una corrupción están fomentando la corrupción y el nepotismo y lo que más nos duele son políticas de izquierdas que lo están fomentando las políticas de izquierdas, que es lo que más nos duele porque las derechas ya lo sabemos pero las izquierdas, las feministas ¿dónde están las feministas? apoyando a las mujeres del SAT, que estamos en la calle día tras día durmiendo 26 días en el Ministerio de Trabajo y la ministra de Trabajo no, le, no ha podido dar una solución a las mujeres, en, para nosotras eh, son feministas, no son feministas y venimos a reivindicarlo. Y se lo diré, saldremos el 8 de marzo y se lo diremos a ellas personalmente y saldremos a todas sus charlas feministas y estarán trabajadoras del SAT recordándoles quiénes somos y cómo nos están tratando. Porque esto es una violencia institucional. Y lo que ha hecho la Yolanda Díaz con la mal llamada reforma laboral ha sido continuar, continuar con esta barbarie, con esta privatización, externalización que solo hace que maltratar a cuidadoras. Y culpamos a este Gobierno, y culpamos a Yolanda Díaz, de no ser lo suficiente valiente como para haber derogado esta reforma laboral. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias a... Muchas gracias a todos los presentes, a todos los colectivos y asociaciones aquí presentes. Es un honor para mí y para Sindillar eh, participar en, en una mesa de charla tan importante y con tantas demandas como esta. Eh, somos Sindillar, sindicato, el único sindicato independiente de mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados en todo el Estado de español. ¿Por qué somos independientes? Porque no presentamos, no dependemos de ningún sindicato mayoritario. ¿Por qué decidimos ser independientes? Porque sentimos en un momento dado que si nos adherimos a los grandes sindicatos, no vamos a sentirnos representadas, porque no nos dejan, no nos van a dejar Poner sobre la mesa nuestras propias vivencias, nuestra, nuestras propias amarguras, por decirlo así. Entonces, siendo independientes, tenemos la ventaja de que nosotras mismas nos representamos. Eh, podemos ir a visibilizar todos, todos nuestras, eh, nuestros problemas, nuestras precariedades. Eh, de esa manera, eh, somos independientes eh, con mucho... Con mucho orgullo, para poder nosotras mismas autogestionarnos, estar presente, somos unas mujeres que tenemos voz propia, migrantes, con voz propia y con autogestión. En Sindillar trabajamos desde hace eh, un poco más de 10 años, que se constituyó el sindicato por la necesidad de tantas, tantas mujeres migrantes eh, con tanta precariedad con tanta necesidad, con tanta explotación, ¿Mm? porque no, esto no es nuevo, ni eso es, es un, eh, yo siempre he dicho, dicen que, les, que la esclavitud se acabó, pero mentiras, son esclavitudes nuevas que les van cambiando de nombre, ya no somos esclavos o esclavas, ahora somos eh, las empleadas o en fin, pero el esclav, eh, la esclavitud sigue no hemos terminado. Eh, nosotros en el, eh, en el año 2020, eh, a comienzos de la pandemia, como a mediados de la pandemia, el señor, el señor Sánchez eh, dijo, pues, eh, muy orgullosamente que nosotros éramos eh, un, un grupo muy, muy esencial. Bueno, yo supongo que esencial será para él, para el gobierno, ¿no? Porque nos tratan, es como, como producto... Eh, eh, como producto de dinero entre más emigrantes hayan en el país más, más dinero generan ellos ¿no? nos dijo que iba de pronto a, a, a buscar una solución para regularizar estos grupos Bueno, nos pasó toda la época de la pandemia eh, prácticamente ya se ha terminado ahora nos viene nos sobreviene la guerra y estamos en la misma situación nada, ninguna solución ni se ha vuelto a sonar ni a decir absolutamente nada de esto. Entonces, nosotras eh, hemos, eh, hemos hecho muchas alianzas con otros, con muchos otros colectivos, todos los que están aquí, es para también tener más fuerza, tener más voz y entre todos, entre todas, eh, generar, más conocimiento y más fuerza para que nos puedan escuchar más para que podamos ser más más visibles eh, tampoco las trabajadoras del hogar y de, y de los cuidados tenemos una precariedad máxima nos identificamos mucho aquí con las compañeras del, del SAT porque prácticamente nos toca lo mismo ¿Mm? cuando trabajamos internas entonces, se trabaja uh, cuidando a la persona mayor, igual nos toca hacer de médico, de adivino, y encima de todo, hacer todo el trabajo de la casa, todo, lavar, planchar, cocinar, hacer el mercado, absolutamente todo. ¿No? Y entonces, no tenemos derecho al paro, no tenemos derecho a, la, a, a, a una a, al, al subsidio de maternidad, no tenemos eh, un, un salario... Ni siquiera digno. También a veces nuestros nuestros empleadores nos, nos dicen, eh, bueno, es que le voy a pagarle, mira, este este vestido tan bonito, yo me lo compré y me lo puse dos veces. Entonces, mira, yo te lo doy en parte de pago de, de este mes. ¿Mm? Es que, bueno, como aquí tú no pagas arriendo, tú no pagas servicios, agua, luz, nada, ni comida. Entonces, te, te voy a pagar 400 euros mensual. ¿Eh? Entonces, eso es el, el, los pagos en especie. Y bueno, a veces uno, hay quien tiene que aceptar eso, pues bajar la cabecita y bueno, porque ¿para dónde cogemos? ¿Qué hacemos? Si el Estado español dice, estamos... Eh, aquí recibimos a los migrantes, les abrimos los brazos y los recibimos, los atendemos y les damos y los ponemos. Y le... Hombre, yo no sé si alguien me podrá explicar esto que yo no entiendo. La ley de extranjería nos obliga a estar tres años, tres años, ¿m? Bajo, bajo la sombra fantasmal de, de la ilegalidad. ¿Por qué? Porque no nos pueden contratar. No podemos tener acceso absolutamente a nada. A un piso, a un alquiler, como No lo podemos. A una cuenta bancaria, no, no podemos. Lo más, lo más básico que poder poner un internet, no lo podemos, nada. Y entonces, ¿cuál es la acogida y todo lo que nos dan? ¿no? Entonces, son tres años en ese que uno tiene que mirar a ver cómo se las arregla para trabajar y para comer porque pues eh, eh, así seamos fantasmas aquí en, en el estado español, nuestros estómagos nuestros cuerpos necesitan comida necesitan ropa, necesitan vivienda y muchas cosas como todos lo sabemos también nos piden tener eh, un contrato eh, por un año de 40 horas hombre, ¿quién nos da ese contrato si a veces por suerte uno lo consigue, pero si no se cumple eh, eh, la fecha en que, en que nos dan los documentos, simplemente perdemos el contrato. ¿Mm? Lo perdemos porque la persona no nos va a esperar ni dos, ni tres, ni cuatro años que, que se demora. Muchas veces eh, las, las personas eh, que tienen sus documentos, los han logrado sacar por primera vez, lo pierden porque vuelven y piden la, para renovarlo, nos piden otra vez lo mismo. Y en ocasiones no se puede por alguna causa, porque el, de, el, del otro, el del país de uno no le salió o por determinadas cosas. De manera pues que el 8M vamos a estar eh, diciendo, mm, a, pidiendo eh, todo, absolutamente todas estas precariedades en las que nos mantiene el gobierno español a, a los emigrantes y en especial a las mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados, una precariedad, una necesidad y un abuso tanto institucional como muchas veces de los, de los mismos empleado, de los mismos empleadores. Entonces, eh, nuestras reivindicaciones son la ratificación del convenio, del, del convenio 189 de la, OIT, de la OIT del 2011 que obliga a la equiparación de los derechos laborales y seguridad social de las trabajadoras del hogar y de los cuidados. Inclusión total del empleo del hogar al régimen general de la seguridad social, que nosotros trabajamos bajo un régimen especial, pero no especial porque seamos, nos tienen como personas especiales y, y muy… ¿no? porque lo que pasa es que ellos piensan que nosotras todas trabajadoras del hogar, entonces somos ignorantes, no sabemos absolutamente nada, hay pobrecitas… Eh, vamos a decirles que, le, que sí, que les vamos a dar el, eh, el derecho al paro. Mire lo que lo que dijo lo que dijeron ahora, ¿eh? que van a ver cómo, de qué manera nos dan algo que se parezca, algo que se parezca. O sea, ¿para ellos qué somos? ¿Qué somos nosotras las trabajadoras del hogar y de los cuidados? ¿Ah? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué somos nosotros? Un producto, una cosa que en realidad en, en los sindicatos, en, las, en, las, en los colectivos, hay mujeres que tienen su carrera, que saben mucho, pero pues tienen que estar bajo el régimen de, de las empleadas del hogar, porque cuando llegamos es lo que nos toca, nos imponen. Y si mucho, y si mucho otra cosa, de pronto un auxiliar de, de oficina o algo así muy mínimo. Porque nos dicen que sí, que nos dan, pero por otro lado, esta ley de extranjería nos pone, es en una situación completamente vulnerable. Entonces, eh, nuestras reivindicaciones. Eh, derecho a la prestación del desempleo, cotización por salarios reales, obligación por parte de las personas empleadoras a, re, a realizar contrato por escrito, porque la gran mayoría de las empleadas del hogar y de los cuidados no nos hacen ningún tipo de contrato. La persona cuando quiere sacarnos o simplemente no nos quiere pagar, pues no nos paga ya. Y vamos a decir, vamos a demandar, claro, vamos a decir. Y de pronto si uno no tiene el apoyo, si no tiene eh, una asesoría jurídica, eh, al contrario, va uno allá y le dicen, sí, le vamos a abrir un expediente de expulsión. Eso es lo que nos responde. Eh, bueno, eliminación del pago en especie, que era que lo que hablábamos, que de nos pagan con un vestidito, con, con un collarcito. Eh, tabla salarial eh, con revisión según el IPC. Eso, eso sí casi no le sucede a nadie porque todos los, todos los que trabajamos estamos expuestos a, a que siempre estaba nuestro salario por debajo de la inflación. Cumplimiento de las pagas extras, que eso tampoco, uno puede trabajar... 8 horas, 10 horas, 20 o 24, y siempre el mismo sueldo. Entonces, derecho a vacaciones anuales y descansos y dos descansos diarios semanales, derogación del despido por desestimiento de la persona empleadora. Esto sucede mucho, simplemente uno está trabajando y, y porque la persona se quedó sin plata o, de, bueno, yo qué sé, le dicen, no, no le avisan, sino simplemente, fulanita, eh, usted no venga ya más mañana, ya no puede venir más porque ya no necesitamos más de sus servicios, ¿no? Entonces, eh, lo sacan a uno, de igual manera nos sucede cuando, cuando con las bajas por, por, por maternidad. Eh, la mujer queda embarazada y teme decirle al jefe que está embarazada, porque a cambio de, de ser más consciente, es todo lo contrario. Simplemente le pueden decir que no venga más y ya. ¿Y la ley lo ampara? No, la ley no lo ampara desde ningún punto de vista. Eh, derogación del despido por, ya, eliminación de las oficinas de colocación de las empresas de trabajo temporal, que era lo que hablaba aquí mi compañera, que eso es una explotación total al 100% lo ponen a uno a trabajar a mil y, y, y gana uno, ¿no? Entonces, mira, porque sirven para la explotación laboral de las trabajadoras, entonces no hay la derogación de la ley de extranjería. Es lo que yo decía de esta ley de extranjería, que nos tiene completamente mmm, en la precariedad, en la oscuridad, sumidas en una completa necesidad porque no nos ayuda en absolutamente nada. Y ahora menos con este problema tan grave que tenemos, que se nos sobreviene la guerra y no sabemos qué más nos tocará, nosotras, las personas migrantes, vamos a quedar borradas. Borradas, porque si no hay, si no nos han ha solucionado nada hasta este momento, si se nos viene un problema más grande, no vamos a existir para nadie. ¿Dónde vamos a quedar? de pronto hasta en la calle, porque si quedamos sin empleo, ¿dónde vamos que, ¿de dónde vamos a sacar para pagar los arriendos? Las personas que nos tienen a las internas tampoco nos van a querer. Entonces, este 8M, afortunadamente, eh, vamos con muchos colectivos con mucha fuerza y con todo para gritarle al Estado que este sistema nos está matando y que no lo queremos. Necesitamos, necesitamos que nos arreglen a todos los trabajadores y trabajadoras, nuestro problema. Y a nosotras, las trabajadoras del hogar y de los cuidados, y a las mujeres migradas, que nos tengan en cuenta, de pronto, de pronto, se nos ocurra, se les ocurra un milagrito para nosotros. Muchas gracias. gracias Carmen. Bueno, le paso la palabra a Trabajadora de enseñamiento. Gracias. Bueno, después de esta, de esta intervención, eh, bueno, es difícil ¿no? abordar, abordar la nuestra cuestión, porque nosotros, a, a, como trabajadoras públicas, pues, no tenemos re a reabrir que con estas condiciones laborales son las nuestras. De tota manera, eh, he enfocat esta charla para explicar por què des del sector educativo a la vaga este y también, supongo que 8 de març i també suposo que heu sentit a de la vaga educativa que en convocat dura durant 5 dies, no? bueno, és una buena, muy molt bona oportunitat i gracias les gràcies de tenir per este explicar de primera mà qué considerem que es molt important aquesta vaga y por qué volem que tant les famílies com tota la societat ens don apoyo suport en aquesta vaga. Suposo que heu sentit en els mitjans de comunicació que fem la vaga el tema del calendari. Sabeu que han avançat cinc dies a les classes al setembre, y al mitjans se están bombardeando toda la zona, donde la vaga es para qué motivo, además que que volan a que están a consaguir, donde estamos a todas las docents no, porque representa que hacemos la vaga, porque no volem trabajar, porque somos unas vagas y nos importa un pito las alumnas, y que y la educación que se merecen. Eh, para res en, en cap sentit, el primer punto de nuestras reivindicaciones es el calendario. No? Ya ja sa, ja sabemos que cuando hacen una rueda de prensa, tallen just la, la frase que les interesa para pusar-se en contra de, de un coletivo. Para eso intento explicar eh, los motivos principales de, de esta vaga. El motivo principal, y para eso nos de una recolzamiento todos y todas, es que el Gobierno y el Departamento hasta desmantelando la educación pública. Es así, o Si sea, han nos están acribillando no parar de ens bombas en el sentit de desmantelar esta educación pública <coughs> Amb las nuevas noticias que están ara, pero de fa moltíssim temps que es un plaque que se está dando. Eh, Tinc set punts de, de los motius de la vaga i el primer i el més importante es el nou currículum, que és molt important que sapiguem quins són els canvis que està imposant al departament i la Generalitat. Eh, per nosaltres el nou currículum fa disminuir la, el rigor i la qualitat de l'ensenyament. Eh, al final, era la pantera la pancarta de guerra. se que... una <laughs> la bomba <laughs> eh... vale eh, a eso la la cualidad no aquel currículum fa disminuir la qualitat del l'ensenyament porque al final eh, no educaremos sino que idiotizaremos al que es pasagüéses idiotiza al eh, futuros y las futuras eh, ciudadanas de dalmón eh, ¿Por qué digo esto? Porque eh, un dels punts a la secundaria, por ejemplo, es que se reducen las horas de cada materia. Por ejemplo, en lenguas se reduce eh, un 5% de las horas, en sociales un 32%, en las mates un 20%, en ciencia y tecnología el 47% de las horas desaparecen, sobre todo de tecnología, que dius, no ho entenc porque la tecnología es como mol importante hoy en dia dar eh, un 35% porque ya ni a tampoc que no salpo dan Y a eh, valors y filosofía desapareix en un 81% de las horas les Y en concret la filosofía desapareix de, del sistema educatiu de Cuardeso, que era una optativa desapareix eh, totalment. Això sí, qué significa doncs pues, que volen ciudadanas totalment a críticas. No, porque la filosofía es el que dona las eines para que ser crítics, para que raonar, per para que la sociedad. Y don Salan Carrat. A las horas se eh, entonces, inventan todas estas horas no, que ahora sobran, que no son de materias, las horas de gestión autónoma de cada centro: ha, eh, 1050 a primaria y 735 a, a leso. Horas que no se han movido, que no se de dado fe. Eso significa hores gestió, que estas horas de gestión, que las direcciones podrán decidir quiénes especialitats potenciar y quiénes personas concretas eh, contratan. Y eso eh, es un doble perill. Per Para una banda, es promociona la singularización de que centros. Es una tendencia ya avalada para el Decret de autonomía de centra, eh, que consiste en hacer un proyecto educativo propio, ¿no? Porque hablamos el chuli, eh, que cada cole don pues, faci una mica según las necesidades, pero a eh, lo que puede provocar y hasta provocant es una diferencia muy gran entre al que es fa a cada centro. Y a los proyectos que tú puguis fer al final, eh, Puginda pendrá de los recursos econòmics de las familias. Y de la clase social que habiti cada centro, podrán dar a unos proyectos o d'altres. Això Eso que hace és incrementar la segregación de una manera exponencial. Y el otro problema que patim las trabajadoras, no, a estas horas de gestión autónoma, es porque las direcciones puedan contractar las que y aquí las que itanima perra son las donas. Eso ya ja pasa a la empresa privada, no, que cuando están embarazadas o estén embarazadas, entonces discriminan, no nos contratan directamente y ahora antes eh, pasa eso, que a la educación pública las direcciones puedan contratar a qui caigui millor o a una germana o a un germà o si sí, has donar al nepotisme y aquesta contratación sense control control públic ni, ni transparencia a mes a mes con cas un acto tan familiar cuando eh, es fa una entrevista dons las direccions solen preferir els homes perquè nunca hi ha, ha tantas donas doncs posem un home no i a doncs, Això eso afecta muy negativamente a, a las zonas. El eh, otro tema es eh, el tema de la coeducación y la educación afectivo-sexual. Eh, el currículum parla, no, de, parla total a de esta coeducación, pero no concreta en absoluta a mitjans ni en quines horas s'ha de fe, ni els recursos, ni la formación al profesorat. Y actualmente la coeducación al es depende de la voluntad de las direcciones, para que las direcciones puedan distribuir las horas para preparar mm, los proyectos, eh, según hi circunstancia en ella. O sigui la coeducación no es una cosa no obligatoria, de los o es dano humano al un proyecto educativo, pero no es obligatorio para tal, entonces depende de la voluntad de las direcciones. Eh, una otra cuestión curiosa es que en el, en el currículum de primaria se habla de, eh, de la compatencia, que se de de la compatencia, de la empresarial. A primaria. ¿Vale? A primaria, no? a primaria. A, a secundaria ya existe y a reforzar, pero a primaria ya ja aparece aquel termo. Eso demostra que anem cap a una educación neoliberal esa eh, entrada en los valores capitalistas. En cambio, eh, no es contempla una formación y orientaciones laborales, que sí que está a la FP, pero a la FP la están reduciendo cada cop a esta asignatura. Y en CAPCAS eh, se están incentivant las competencias o las cubridas defensar los drets laborales. O, o, o fins i tot conèixer aquests drets laborals. Pensem que a treus laborals pensem que eso, técnicamente las criaturas ya pueden trabajar que tienen set anys y después han inventado una FP básica que también sacaba aquesta esta FP al set years y pueden comenzar ja a trabajar. Doncs en cap que dos cursos es contempla una formación y orientación laboral que es al que al que a nuestro contexto. Eso era el primer punto del motiu de la vaga, que és al currículum. Al segon, és al decret de plantilles i el decret d'autonomia de centres, que això ve desplegat de la LEC, que és la Llei Educación Catalana aprovada al 2009. Y bueno, aquests decrets han esborrat la democràcia als centres perquè donen un poder absolut a les direccions. No són els decrets que que fa que diguem que a l'escola ja no hi ha democràcia. decreto, eh, aquest decret al d'autonomia de centres avala la singularització del projecte educatiu, eh, que marca moltes diferències entre les escoles i las que permeten la contractació adit, que és el decreto decret de plantilles. Eh, amb això els claustres han convertit en un meeting de les direccions on les docents ja no tenim readi sobre todo porque tan impo a parla, porque eh, que et poden contractar las direccions, puedan decidir si a contractan o no a següent, doncs la ensaguen, calla la llencaia y no no, no pueden construir la educación conjuntament que que es al que tocaría. y no? para altra banda això fa que sigui molt molt difícil doncs, eh, ser se o contradir las decisiones de, de las direcciones autoorganizarse organizarse para hacer una vaga hasta hacer muy difícil això al tercer punto son los més de 10 anys de ratalladas que han sido muy pasadas a això pero es que desde el 2010 que que van ratallando la crisis financiera no hemos recuperado res absolutamente res a la escuela pública que copa está infrafinanzada, en cambio, cada cop ya más dinero que para la escuela concertada. Eh, la escuela concertada se aporta 6.000 millones de euros cada año, pero se tancan grupos eh, a la escuela pública y, y no han no, comptes de baixar les ratios, ¿no? que es una reivindicación de la mucho tiempo. Eh, la mayoría de estas escuelas son religiosas y muchas de ellas se agregan par no sobra no, las no sobre comentaris i en cambio no s'ha revertit cap retallada de l'escola pública, ni s'han baixat las ratios, ni las condicions laborals de les docents que afectan directament a la qualitat de, de l'ensenyament. Com podeu entendre, no no té res a veure tenir 35 criatures, 35 adolescents en un aula que tindran 15 o tindran, o tindran o 20. Eh, después, eh, el cuarto punt sería una gestión de la pandemia nefasta, como ya han comentado las compañías, Ens han llançat a la palestra sin sense sin hacer PCR, sin confinar, tú podías tener grupos, los teus grupos confinados, pero tú vas a la escuela igual a, a trabajar. Y després que eh, se ha, ha implantado el teletrabajo, como a mesura de la conciliación familiar, no, que va a suposat una bullería absoluta para todas las donas. La otra día estábamos en una formación, nos presentaban un estudio durante la pandemia, donde preguntaban cómo había natal el teletrabajo a donas y homes y al hombres sortia que eran capaces, habían sido capaces de se del antor familiar, trobar el seu y para poder teletraballar. En cambio las donas no ho habían conseguido, usarían toda la mateixa vagada, ¿no? nos podían ahí ya antor familiar. Eh, eh, bueno, eh, ¿qué me eh, Al punto número 5, es la burla tan temporalidad eh, que afecta mayoritariamente las donas, ¿no? Supongo que usar la palabra del licetazo d'aquesta llei que apren ten reduir la temporalitat a, a la administración pública, però que al final pot resultar a un cobert més gran de la història la administración pública, perquè veces a, a, a treballadores que portan 10 anys i fins a 20 anys que no s'han pogut presentar a una oposició, eh, a pasar un passar un procés d'oposició amedats de 50 o amb càrreges familiars treballant a la vagada. Eh, que poden anar al carrer després de tot, tota la seva vida havent dedicat, habens ha deixat la pella en els serveis públics. No i és un és un dels motius de la vaga. Y per últim, la gota que fa basar el got, que seria almenys important, però té la seva importància i és el canvi de calendari. Evidentment, això ens afecta eh, el, el principal problema d això ha sigut que, que al Cambrai se han saltado todos los procedimientos para aprobación de este calendario. Normalmente se habla amb la, la parte sindical, amb el Consell Escolar, y a uns procesos donde se ha saltado. Y sin un consenso, eh, va a la noticia antes que las propias direcciones de centres educatius educativos lo a mes a mes se va sota el marketing de la conciliación familiar, ¿no? Que sin días a sal curs, a suposa que ajudarà moltíssim a les famílies par conciliar, no tan no entenem molt Pero com, eh, i, però en realitat això no és conciliació familiar, és conciliació empresarial, o si sigui tu aparques las les criatures a, a, a, al cole par poder trabajar. O sigui, total tot contrario de lo que diuen que es, ¿no? Asfada es la escuela un parking, ¿por qué? Porque tal y como están las plantillas, audas a tembra, que no saben ni a los profes, que andaban venir a, a, a trabajar, es imposible preparar todo un curso, ¿no? Y me ahora que has de hacer proyectos, ya has de hacer las mil y una, entonces eh, es imposible preparar un curso de, de qualitat. calidad. Eh, para nosotros eso es un insulto al feminismo, directamente, ¿no? a, a, a tu que, que es conciliación familiar y, y precisamente es ese que aposa la sociedad en contra de los docentes. Eh, pero además lo que es muy greu es que las tardes de septiembre eh, no habrá clase, ¿no? Fins ara las tardes de septiembre eran, eran normales pero no este, nuevo, este calendario dijo que para la tarde no no hay ahora clase y casarán las empresas externalizadas de la que ofarirán al servei a cambio de licitaciones millonarias para explotar las trabajadoras y ya ja sabemos que las trabajadoras de la són son mayoritariamente donas eh, bueno aquí es un altre pas, no? un gran paso para la privatización del temps escolar que es la mayor que tenim que al final has privatitzi tot el l'entorn escolar i al que fa referència a aquest servei tan important. Eh, aquí els mitjans s'han agafat a aquest punt per posar en tradit, com sempre, les vacances de les docents, no? Sempre no volem treballar, fem totes vacances, però hem de saber que nosaltres, les docents, cobrem 600 euros mens que la resta de funcionarias de la nuestra categoría para el que tenim va aquestes a o sigui, no no las regala las vacaciones, cubren mens que la resta y además que que contabiliza toda la feina que fan las docentes eh, a part de las horas que ens pasemos al centro a casa no paras de trabajar es que es así no paras hasta preparar clases, hasta preparar material, hasta i això y eso más Per Partan, hacemos unas jornadas laborales en realidad, pues, muy largas del que de... es de... de... de... el nuestro horario. Y a mes a mes de <tots> l'esforç emocional, ¿no? No? Sí ,¡no El impacta físico también. Eh, pero sobre todo emocional y el estrés de Tani al que deían, de 30 adulacens a un aula o de, 20, de 25 infantes. Hay ¿no? todas las cevas problemáticas y, y los pocos recursos que tenim de profesionales, que han escogido ajudar ayudar al aula, ¿no? tal y como hasta ahora la, la, una compañía comentaba que a qué estava estaba viviendo una de crisis emocionales de, de las adolescentes brutal, ¿no? Total la pandemia. Entonces, bueno. Y aquí, al eh, problema real que ya, y que a mitjans silencian és la es la cuestión de la conciliación familiar real y a los familiars familiares, laborales de las familias. A eso más aborda y eso no tenemos que al el foco si queremos una sociedad realmente feminista on la vida hasta al centre. centro. Ha de la empresa que se responsabiliza de la conciliación familiar. Y la escuela no puede ser un patio. para eso os animem a que defenseu la vaga de sin días y a que mis missatge vagi més allá de aquí. Bueno, pues yo soy Monse y a ver, qué, a ver qué me queda, porque la verdad es que vienen todas muy preparadas y yo eh, he tenido que improvisar. Eh, no sé si esto es bueno, si es malo, eh, pero sí que creo que es importante decirlo. Sí que creo que es importante ser conscientes de que cuando una es mujer, eh, trabajadora, madre y activista, le desborda y le arrasa la vida, ¿vale? Cuando nos pasa eso, lo único que podemos hacer es acuerparnos con nuestras incansables compañeras de lucha, las que no hace falta explicarles cómo estás de cansada porque están igual de agotadas que tú, y ocupar las calles. Por eso, este 8 de marzo nos las defendemos que tenemos que salir a las calles y defendemos que tiene que haber una huelga laboral, porque es que nuestra lucha feminista, nuestra lucha de clase, es una lucha obrera. ¿sí? No hay que separar el feminismo de la clase trabajadora porque es que nosotras somos trabajadoras y por lo tanto queremos reivindicar todas aquellas, eh, todos esos aspectos que han estado mencionando todas las compañeras, la educación pública, la salud pública, el reconocimiento de los cuidados a las criaturas y a las personas mayores, que es muy agotador, y sobre todo el trabajo también, ese trabajo doméstico ¿no? que, que nos, que nos que nos adjudican históricamente como si tuviéramos que hacerlo con un gran placer y sin esperar nada a cambio. Entonces, cuando pasa eso, lo que hacemos es eh, defender una huelga que, en la que esperamos ser muchas, pero tampoco nos importa ser pocas, ¿vale? Porque nuestra lectura de esta jornada de huelga realmente es muy positiva, se está haciendo una lectura totalmente patriarcal, donde cada año los, médicos, los medios de comunicación difunden la huelga pero después la boicotean porque lo único que, le quiera, que quieren es que les des cifras de cuánta gente ha secundado la huelga sin ni siquiera pensar que hay muchísimos sectores como las compañeras que ni siquiera tienen una patronal que contabilice cuántas mujeres han hecho la huelga y es que aparte hay otras muchas que ni siquiera tienen una situación regular están en situación irregular, por lo tanto todas las mujeres tienen ese derecho a hacer la huelga y nadie, como ellas bien decían, las contabiliza y las tiene en cuenta como si estuvieran secundándola. Por lo tanto, eh, hacer esa lectura de una huelga general feminista es una lectura totalmente patriarcal. Nosotras entendemos que desde que se están haciendo estas convocatorias de huelga hemos avanzado muchísimo, no a nivel institucional ni legal, desgraciadamente, sino en cuanto al reconocimiento entre nosotras y en el poder de organizarnos y en, ese, en esa iniciativa de construir espacios como este, donde nosotras mismas tomándonos la voz y no necesitamos que a nadie hable por nosotras. ¿Sí? Y eso para nosotras sí que es muy importante, tener visibilidad y tener de alguna manera, odio esta palabra, pero el protagonismo. ¿vale? Yo trabajo en un sector muy masculinizado donde te tienes, que abrir codazo, te tienes que abrir paso a codazos entre muchos testículos. Y eso es muy agotador. Durante mucho tiempo eh, he tenido que observar, observar para entender sin éxito al ser humano... Porque donde yo trabajo es una pequeña sociedad, ¿no?, donde hay, pues, unas relaciones mm, eh, jerárquicas y donde, bueno, puedes observar, como, como se estaba diciendo, como, como si fuera una sociedad, pero en pequeña escala. Y una de las cosas que yo he observado, que esto viene al hilo de lo que comentaba Cintia con el tema de la reforma laboral, ¿no?, es el concepto que tenemos del sindicalismo, ¿sí?, ese concepto que han intoxicado y que han desvirtuado por completo los mal llamados sindicatos mayoritarios, los sindicatos de concertación donde además el gran peligro que corremos es que en esa nefasta reforma laboral son a los que legitiman para decidir que toda la clase trabajadora está de acuerdo con esa reforma, con esa no derogación de una reforma laboral que en realidad a nadie nos ha se han preguntado. ¿sí? Eso es peligroso y digo que es peligroso ¿por qué? porque... La organización de las trabajadoras y los trabajadores es difícil, pero la organización de las trabajadoras es muchísimo más complicada aún. Y cuando tú te pasas la mayor parte de tu vida trabajando por ETT, porque además nosotras tenemos el grande peligro de que, como estamos en edad de riesgo para los empresarios, que es la edad comprendida entre 25 y 40 años, que se supone que nuestro reloj biológico solo quiere parir y parir hijos y parir hijos, y los empresarios dicen, cuidado porque estas mujeres se van a poner a parir y no van a poder trabajar como yo necesito explotarlas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Estamos en una edad de riesgo donde las empresas no nos quieren hacer un contrato estable. ¿Por qué? Porque vamos a tener que conciliar, ¿no? Entonces te pasas la mayor parte de tu vida encadenando contratos temporales. ¿Eso qué hace? Eso hace que si no tienes una ideología heredada... ...de la lucha organizada... ...de la clase trabajadora... ...tú no te organizas en ningún espacio... ...porque durante años de tu vida... ...estás cambiando constantemente de trabajo... ...y por lo tanto no estableces un vínculo... ...ni conoces de cerca los sindicatos... ...que algunos más vale no conocerlos... ...ni puedes organizarte, ¿sí? Y cuando ya llegas a un sitio... ...donde tienes más o menos un trabajo estable... ...pues te encuentras que esos sindicatos... ...tienen un ejército... ...de gente liberada... ...pero no para hacer sindicalismo sino para abogar por la supuesta paz social, ojo, ¿eh? porque la supuesta paz social empieza por hacerte creer que eres una privilegiada por tener un trabajo y que asumas con naturalidad todos los recortes de derechos que vamos sufriendo con cada negociación colectiva, con cada no derogación de las reformas laborales, con cada acuerdo que se sacan de la manga y que legitiman esos supuestos sindicatos mayoritarios y así llega un momento en el que no vives tu vida, estás completamente explotada y no tienes tiempo de pensar no puedes charlar con tus compañeras de trabajo para decir lo jodida que estás en el trabajo y cómo lo solucionas solamente te queda currar y currar y currar y llegar a tu casa y seguir currando ¿sí? en ese trabajo no reconocido no remunerado que es el de los cuidados y el doméstico. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no me voy a enrollar mucho. Eh, es importante que nosotras nos organicemos, pero es que es más importante todavía que no nos organicemos solamente fuera de los centros de trabajo, sino que realmente la clave es organizarnos en esos centros de trabajo y, desde ahí, establecer vínculos con otras compañeras de otros trabajos, de otros sectores, para que el día que tengamos que salir a la calle, que tienen que ser muchos, cada vez seamos más. ¿Y qué ocurre no? en esos centros de trabajo? ¿Por qué no nos organizamos? Pues porque las culturas empresariales son totalmente patriarcales, no tienen en cuenta para nada la sobrecarga, ...que nosotras llevamos encima... ...veréis, ya solamente la lectura institucional... ...deja bastante que desear, ¿no? Eh, ayer hablábamos en otra charla... ...que coincidíamos con Cintia... ...a ti te dicen que las mujeres... ...tenemos una doble presencia... ...¿sí? La doble presencia es... ...que tú estás en tu casa... ...fregando, barriendo, haciendo los tapes... ...preparando la comida, si tienes cachorro... ...pues también encargándote de la cachorrería... ...y el trabajo... Y luego tú piensas, bueno, ¿y en qué momento yo soy mujer, no? ¿En qué momento yo soy persona? ¿Sí? ¿Voy a tener algún momento para mí, para irme con mis amigas? Que a nosotras también nos gusta irnos por ahí de vinos, de cubatas o simplemente hablar. ¿Dónde está esa presencia? Es que yo lo primero que soy es una persona individual, ¿no? Que antes de ser madre eh, he sido yo sola, ¿sí? Y antes de trabajar también he sido yo sola, ¿no? Entonces ya institucionalmente está... Fatal reconocido, o sea, doble presencia ya integrándonos históricamente ahí de nuevo, que nosotras por narices lo que tenemos que hacer es encargarnos de todo eso, sin más. Pero es que además hay otra figura que no está reconocida, que es que pasa cuando tú eres activista, ¿no? O sea, nosotras tenemos cuarta presencia, ¿sí? Las mujeres que somos activistas tenemos cuarta presencia, que en realidad todas las mujeres tenemos esa cuarta presencia, porque las vecinas de mi barrio, cuando se ponen a hablar para intentar cambiar el mundo, aunque no lleguen a hacerlo, también están haciendo, haciendo activismo. ¿sí? Entonces, esa cultura empresarial lo único que quiere hacer es borrar todas esas presencias, integrarnos en un mundo laboral donde está totalmente masculinizado y donde no tenemos, la, no tenemos la oportunidad de poner los cuidados en el centro. Y hasta que nosotras mismas no nos lo creamos, hasta que le demos la relevancia y la importancia que tiene, va a ser muy complicado que eso realmente se implante los centros de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo simplemente quería hablar de la dificultad que teníamos para organizarnos y, y animar a todas las que estamos aquí, también evidentemente a los compañeros, porque es imprescindible ese acompañamiento, y no solamente el acompañamiento, sino ser consciente cuando hay que ceder los espacios. Para que los ocupemos nosotras sin tener que ocuparnos con confrontación, ¿sí? Y animar a que hagamos esa reflexión, ¿no? De, de cómo yo transformo y de cómo yo eh, comunico y llevo a la práctica ese feminismo, esa, ese método de vida que no deja de ser un, un modo de vida. El feminismo no es simplemente una palabra ahí abstracta que de repente dices, eres feminista, no. Mi madre no sabe ni lo que es el feminismo y es más feminista que yo, ¿sí? Me ha enseñado que ella no tiene que hacer la cena, que ella, una mujer muy mayor eh, entraba y salía de casa cuando le daba la gana y me ha enseñado que lo primero era tener su espacio y después dedicarle tiempo al resto de la gente. ¿no? Entonces hay mujeres que son mucho más feministas que las que nos autodenominamos feministas, que lo hemos aprendido hace nada. Y es importante que traslademos eso ¿no? a nuestros centros de trabajo, que empecemos a crear vínculos con nuestras compañeras, que dejemos de ser en muchas ocasiones rivales. ¿no? Tenemos que superar esas líneas donde precisamente el capitalismo lo que quiere hacer es individualizarnos y acuerparnos y seguir con la lucha. Eh, bueno, como decía Cintia al principio, yo estoy en el sector del yeura educativo, que, bueno, como si no sabéis, el, es el sector que son sobre todo todo el tema de monitoras, ¿no? extraescolares, el soporte educativo, etc. Y como también decía Ingrid hace nada, estamos externalizadas, ¿no? es una de nuestras principales reivindicaciones y, y uno de los principales puntos con, por el, el que luchamos, que es el hecho de que, a pesar de que se nos considera eh, y que lo somos, personal esencial para las escuelas, para que funcionen, para que bueno, pues, el tiempo de comedor funcione, las extraescolares funcionen, las acogidas por la mañana funcionen, etc. Estamos externalizadas en manos de, de empresas privadas eh, que, bueno, ah, mientras a nosotras nos tienen externalizadas, esos servicios tampoco son de calidad. ¿no? O sea, por ejemplo, el servicio de monitor eh, de, de lo que es el comedor, cada vez eh, es peor. ¿no? De hecho, hace cuando empezó la pandemia tenía, eh, nos contactó una, una monitora que ahora no recuerdo si era de Girona o de Tarragona que nos decía que la habían denunciado por exigir que les pusieran más comida a los niños porque se quedaban con hambre en el comedor, ¿no? Entonces, bueno, la situación de, de, de muchas eh, de las empresas que, que hay en el, en el educativo es esta, ¿no? Que sacan beneficios eh, a costa de precarizarnos a nosotras y de precarizar ese servicio. Luego también... Eh, bueno, algunas de las condiciones que, que tenemos, ¿no? por ejemplo, en el, el, el tema de, o sobre todo en las monitoras, es hay grandes empresas como pueden ser Fundas Play o como puede ser la, la Perata Res, que ofrecen contratos no semanales por cinco horas a la semana. Entonces, eh, trabajamos cinco horas a la semana o eh, si haces la jornada completa de lo que es el comedor y la hora de, de patio, pues puedes estar dos horas y media, una cosa así, y con eso no llegamos ni a los 400 euros al mes, por lo tanto tenemos que ir enganchando contratos ¿no? para, para poder llegar a fin de mes y eso, como también sabe Cintia, nos hace ir muchas veces de una escuela a otra eh, todo el día arriba y abajo para intentar enganchar pues esos contratos y esas jornadas para intentar eh, llegar a fin de mes con algo más de 400 euros. Y luego otro punto también clave que ha sido, o, o que ha sido clave este último tiempo para nosotras, también desde la CGT, de, desde el yeura ha sido la pelea por, un, por mejoras en el convenio ¿no? de, del YEURA que se estaba negociando y que de momento pues, está negociándose, ¿no? eh, exigiendo entre otras cosas el tema de, de, de, de las jornadas, de que se compacten jornadas y que haya un mínimo de horas, por ejemplo para las monitoras, de 15 horas a la semana, ¿no? como mínimo, o que los contratos sean fijos y no sean de obra y servicio no sean eh, fijos discontinuos, que bueno eso ya eh, en principio no tal, pero eh, que sean fijos, que se nos contrate por la escuela y que sean fijos y que en verano bueno pues también se, se cubra de alguna manera. ¿no? Y luego todo el tema de eh, la externalización, como decía, de pasar a, a ser plantilla contratada por, por la propia institución. Y luego el tema de la, eh, del salario, que como comentaba también la compañera, nosotras lo ligamos mucho a la subida del, del coste de la vida, ¿no? de que sea eh, una revisión automática eh, según va subiendo eh, el IPC. Ahora hace una semana, si no recuerdo mal, salió un acuerdo en el marco de la negociación del convenio, un acuerdo que han firmado Comisiones, UGT y la USOC, que son los sindicatos que están negociando el convenio, donde se pacta... Eh, de aquí a 2024 una subida del 8% en total es decir, cada año va a subir un 2,5, un 1,5 un 3, hasta un 8% lo cual obviamente es totalmente insuficiente teniendo en cuenta la subida que, que, que llevamos acumulada de, de, del coste de la vida ¿no? eh, ahora bien, yo aparte de contar un poco también la situación en el Eura, me, me, aprovechando que estamos en esta mesa ¿no? de trabajadoras de diferentes sectores, me parecía también importante eh, bueno, hacer como más un contexto general, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, la situación que tenemos en el yeura de precariedad, obviamente, no, no es nueva, se ha agravado más con la pandemia, pero eh, viene de, de hace mucho tiempo, y, y como hemos visto, no, no, es la, no es el único sector ¿no? que tiene esta precariedad o que tienen estas condiciones, por lo tanto, no es un sector único ni excepcional, y unas condiciones que sean excepcionales, ¿no? Eh, y si investigamos un poco, o no hace falta investigar mucho porque lo vivimos cada día, eh, los sectores que históricamente han sido más precarios son, somos las mujeres, la juventud y, y, la, y las personas migrantes. ¿no? Entonces, realmente, cuando a veces nos dicen no que... que que, la, que esta precariedad que, que vivimos es coyuntural o que se debe a una crisis o que es tal, es que, no, la, la precariedad que vivimos la vivimos desde hace años porque es estructural a este sistema y la necesita para seguir eh, manteniéndose. ¿no? Entonces, realmente, cuando hablamos de, de lo que decían también las compañeras, de, de plantear una lucha... Eh, contra el patriarcado, una lucha feminista para nosotras, también desde Pan y Rosas va totalmente ligada a plantear una lucha anticapitalista porque realmente es este sistema capitalista el que también se nutre de, de, del patriarcado para, para poder sobrevivir ¿no? eh, y a esto le sumamos, como también se ha mencionado ya varias veces, el tema de la no reforma de Yolanda Díaz ¿no? como decíamos hace, hace un tiempo no me recuerdo si hace un mes o una cosa así, hacíamos una charla contra la reforma laboral, ¿no? Y bueno, se explicaban diferentes temas que sí sigue, que siguen manteniéndose de las reformas del 2010 y, de, y del 2012. Y por ejemplo, en nuestro sector está el tema de la externalización, ¿no? Porque se decía, o se planteaba que con la nueva reforma, eh, o con la no reforma, eh, se iba a mirar el tema de la externalización para que fuera sectores que no eran esenciales o que se iba a volver a una situación previa al 2012, etcétera, Pero el tema es que muchos servicios como el nuestro están externalizados desde los años 90. O sea que realmente volver a una situación anterior al 2012 no, no es una solución. Y es verdad que bueno, ahora se ha ido Pilar porque se tenía que ir, pero lo decía Cintia antes también que el domingo cuando se hizo... Eh, ...la concentración de todos los sectores de, del servicio de atención domiciliaria de, de aquí de Cataluña... ...pero que era también a nivel del Estado en, en general, en diferentes ciudades también hubo concentraciones... ...ellas lo comentaban, ¿no? Una, una reforma laboral que mantenga la externalización... ...no es una reforma que nos han querido vender, como que es una reforma para nuestro beneficio, ¿no? Realmente mantiene esta precariedad y mantiene los aspectos más negativos que tenían las anteriores reformas laborales, ¿no? Y es una decisión política que hay que señalar de que Yolanda Díaz, con una decisión política totalmente pensada, ¿no?, mantiene esta reforma laboral y mantiene, por lo tanto, la precariedad laboral en la que en la que vivimos desde hace, desde hace años y que no se viene denunciando de ahora, que se viene denunciando desde hace años desde diferentes colectivos de trabajadoras en lucha cuando dicen eh, o, o cuando decíamos ¿no? que la precariedad tiene rostro de mujer y más claro que lo que también estamos viviendo en esta mesa o lo que vemos con las movilizaciones que está habiendo en los últimos tiempos me parece que son ejemplos de que es así y de que eso se mantiene ¿no? eh, y el otro día no me acuerdo, escuchaba, no sé si fue en la charla que hicisteis ayer o, o dónde de cómo también todas estas experiencias estamos viendo cómo de alguna manera acortan ¿no? el espacio que hay entre o, o, o ese hilo o ese puente que podía haber entre lo sindical ¿no? y lo político con, con luchas como las del SAT ¿no? o, o, o con las compañeras también trabajadoras eh, domésticas cuando plantean no solo la situación en la que están sino que señalan ¿no? a los responsables políticos que son los gobiernos central, el autonómico, los ayuntamientos, incluso los ayuntamientos que se, que se llaman del cambio, ¿no? como aquí en Barcelona como señalan también. Eh, desde el SAT y que también son desde los ministerios que se llaman o se autodenominan feministas como estamos viendo, como estamos viendo ahora y que son décadas de, de, de aguantar mm, recortes como, se, como hemos estado hablando antes en todos los servicios sociales que siempre pagamos las trabajadoras eh, y los trabajadores pero sobre todo las trabajadoras porque lo que se recorta también sobre todo es en esos servicios que luego recaen sobre, sobre nosotras en el ámbito en el ámbito privado y eh, que, bueno, que se mantienen estas reformas laborales también y que, viene, y que ahora se revalidan con esta no reforma laboral. Y que a mí, al menos me hace pensar cómo eh, esta organización e incluir estas denuncias eh, políticas, ¿no? de los responsables políticos por parte de, de, de estas trabajadoras, es, eh, de alguna manera, Plantear ¿no? una lucha contra ese feminismo institucional que nos vende que, bueno, que con pequeñas eh, mejoras o con pequeñas, eh, sí, mejoras o reformas que se puedan ir consiguiendo, poco a poco ¿no? vamos a ir cambiando y vamos a conseguir una igualdad que no se sabe muy bien qué es y acabando con, con, la, con la presión que sufrimos como mujeres y que sufrimos como mujeres trabajadoras ¿no? y que no tienen nada que ver realmente esos discursos con la realidad que vivimos cada día y con la realidad que estamos viendo aquí, que es un pequeño ejemplo de lo que realmente vivimos las mujeres trabajadoras. Y desde, bueno, de, desde este punto sí que me gustaría plantear lo que para mí me parece clave, que es esa necesidad de que nos organicemos como, como mujeres trabajadoras para dar esa doble pelea, ¿no? que al final es o al menos para mí es una única, que es contra el capitalismo y contra el patriarcado. Porque si realmente eh, nuestro diagnóstico o nuestro análisis es que este sistema nos está llevando cada vez más a un camino de destrucción, a un camino de pobreza, a un camino de guerras, ¿no? donde son sus guerras, como, como es la, la pancarta al final de que son sus guerras, pero al final son, son nuestros muertos, ¿no? y estamos de acuerdo en que esta es la situación de, ...de precariedad y de pobreza que vivimos eh, la mayoría de las mujeres... ...claro, el siguiente paso o el siguiente paso lógico, la siguiente pregunta lógica... ...al menos para mí también cuando empecé a, a, a, a militar, a organizarme... A, a, a, a también a estar en el sindicato, etcétera... ...era, bueno, eh, ¿y cómo luchamos no? para, eh, para conseguir esa emancipación de, de, de las mujeres... ...y de todos los sectores oprimidos?... Y para mí, lo que, lo que planteábamos antes de, de ese feminismo institucional, eh, queda claro, ¿no? de alguna manera también lo vemos en los debates de, del 8 de marzo, como hay una, eh, un ala, ¿no? una postura que plantea eso, que se pueden ir consiguiendo, o que la clave es ir paso a paso consiguiendo pequeñas reformas, eh, que muchas veces son medidas que son más simbólicas que reales para, para la realidad que tenemos. ¿no? Y luego yo, personalmente, y desde Pan y Rosas también, defendemos que estas medidas son necesarias, ¿no? o esas pequeñas, esas pequeñas reformas, esas pequeñas eh, conquistas, eh, son necesarias, pero son totalmente insuficientes, y que esos derechos que hemos arrancado con la lucha, en cualquier momento pueden retroceder. Como vimos, por ejemplo, con el derecho al aborto, ¿no? Que siempre está en eterno debate el, el derecho al aborto y que, de hecho, ahora va a ser otro debate porque quieren reformar la ley, ¿no? Y que son derechos que hemos conquistado durante años y que no, no están garantizados porque ahora mismo estén por ley, sino que se han conseguido en la calle luchando, organizadas y, y, y que, lamentablemente, tenemos que seguir peleando por, por, por defenderlos, ¿no? Y que, y como decía, ¿no? Que mientras pensamos que estas pequeñas conquistas son necesarias pero son insuficientes, exigimos, por ejemplo, a este gobierno que se dice progresista, que se dice el más feminista de, de la historia prácticamente, que haya más hogares, por ejemplo, para mujeres que están en situación de, de, de violencia machista, o denunciamos a la justicia patriarcal, o la precariedad que sufrimos como, como trabajadoras, o la ley de extranjería y exigimos la derogación de, de la ley de extranjería, entre otras muchas cosas que se podrían plantear, también defendemos o, o, o creemos que sin articular esta lucha contra el sistema capitalista eh, es una lucha que se queda de alguna manera eh, coja ¿no? de, de, de una pata. Y que en primera línea de esta lucha, como están y, y como vienen estando y como debemos estar, estamos las mujeres trabajadoras eh, que llevamos años ¿no? con, con diferentes ejemplos de, ...de diferentes luchas, demostrando que la clase obrera tiene el rostro de mujer... ...y que la clase obrera despierta y en pie, de nuevo, con todo su potencial... ...realmente es la mayor pesadilla que los capitalistas pueden tener. Como decía antes, Monse también no, no, o no, lo, no se limita, todo, obviamente, al trabajo asalariado... ...al trabajo productivo, sino que todo el tema de las tareas de, producción, de reproducción perdón, de la vida... Eh, como sabemos, recaen mayoritariamente sobre las mujeres, ¿no? que tenemos que soportar dobles jornadas laborales muchas veces. Sí que es verdad que es un trabajo que no está directamente eh, controlado por los capitalistas, ¿no?, o controlado directamente por el capitalismo, pero del que sí se benefician para mantener una gran parte de este trabajo reproductivo en el ámbito privado, ¿no?, y que, por lo tanto, recaiga sobre nosotras, ¿no?, porque de esta manera, cuando nos pagan un salario, no, no, se ahorran tener que pagarnos todos los gastos que supone la reproducción de la vida, ¿no? porque las estamos cubriendo, como decía, en el ámbito privado de, de, de, de la casa, ¿no? sin recibir ningún tipo de, de remuneración ni, ni que esté considerado ni que le suponga un coste a, a los grandes empresarios o, o a, a los capitalistas. Y podríamos o un, un debate que siempre sale en el movimiento feminista es sobre el origen de, de, del patriarcado, ¿no? o las raíces del patriarcado, pero lo que, es, lo que es indiscutible en este momento es que el capitalismo eh, reformula o, o se ha apropiado de alguna manera de esta, de esta subordinación, ¿no? de esta opresión a las mujeres y que las, la usa para continuar extrayendo cada vez más beneficios. Y yo siempre. Eh, cuando, cuando hacemos este tipo de charlas o cuando hacemos algún debate siempre nos plantean que es utópico ¿no? eh, lo que planteamos o es utópico plantear el, la, la necesidad de articular esta lucha o que, bueno, eh, es, es imposible, etcétera Pero realmente para mí lo utópico es pensar que esta sociedad que se está demostrando, como vemos, con guerras, con pobreza, con toda la gestión de la pandemia y un largo etcétera que es un sistema depredador que solo nos conduce, como decía antes, a la pobreza y a la muerte es utópico pensar que justamente ese sistema dejando que funcione libremente no, eh, va a conseguir de alguna manera esa, esa liberación de las mujeres o, o esa, esa igualdad ¿no? que tampoco se, como decía antes, tampoco queda muy claro qué igualdad es o, ¿no? cada, cada cual también piensa qué igualdad es porque también tienes a, a sectores de ciudadanos, o Ana Botín defendiendo la, la igualdad y el feminismo, entonces es cuestionable cuál es la suya. Eh, o que hay a lo máximo que podemos aspirar es a humanizar un poco de alguna manera este sistema para que bueno, podamos vivir un poco mejor, etc. ¿no? Pero realmente aquí, y, y, y también con... con ...pensando en, en la situación en la que se encuentran miles de, de trabajadoras migrantes, a mí aquí la pregunta que me surge cuando, cuando se plantea esto también es que si esta utopía, que yo considero que es la utopía neoliberal, eh, llegara a prosperar, ¿no? ¿a costa de qué y a costa de quién? Porque realmente en los países más desarrollados en los que las mujeres a un nivel académico o laboral han podido igualar de alguna manera a los hombres, ha sido... ...a costa de que ese trabajo, por ejemplo, de reproducción no pagado... ...lo hagan otras mujeres más pobres, inmigrantes y racializadas, ¿no? Y aquí también eh, vemos, obviamente, cómo el capitalismo usa al racismo para seguir... ...usa todo, el, todo lo que es el racismo para seguir eh, aumentando estos beneficios... ...y cómo, como se ha denunciado, hay un racismo institucional... ...y como decía la compañera, eh, no solo se deja en claro con el tema de que se mantenga la ley de extranjería sino que se dejan claro también con el tema, por ejemplo, ahora de lo que se ha dicho, de que se va a conceder automáticamente asilo político a los refugiados ucranianos, mientras se deniega a miles y miles y miles de, de, de personas, sobre todo de Latinoamérica, que piden asilo cada año y mientras los mantienen en la ilegalidad para tener un, un ejército de mano de obra barata que se dedica, a, pues, como decía la compañera también, muchas veces a esas tareas... Eh, domésticas, ¿no? eh, o a los peores trabajos y, y trabajando en unas condiciones de precariedad absoluta y extrema y ya para acabar eh, bueno obviamente sabemos ¿no? o, o, o al menos no, no somos eh, ingenuas en ese sentido de que para acabar eh, o acabando con el capitalismo y, y, y poniendo en pie sobre esas ruinas de este sistema una sociedad nueva donde no no, no no haya ningún tipo de, de opresión ni explotación, obviamente no es suficiente para acabar con la opresión que tenemos como mujeres, ¿no? porque hay toda una cultura y hay toda un, un, una cultura patriarcal que, que está arraigada y que obviamente hay que pelear después de que se acaben con esas bases materiales, eh, esas condiciones materiales, esas condiciones de nuestra vida, que son las que, nos, de alguna manera son las que son ese engranaje necesario ¿no? para mantener esa, esa opresión y esa explotación. Pero sí que es un paso necesario. Por ejemplo, solo por, por, por ejemplificarlo de alguna manera para que se entienda un poco también lo, lo, que, lo que quería plantear, estábamos planteando que el trabajo de, de reproducción es necesario para que el capitalismo continúe eh, existiendo. El tema de socializar de alguna manera... ...poner en común todo el trabajo doméstico y de cuidados y sacarlo de ese ámbito privado, es, una, es un paso necesario para acabar con esa esclavitud doméstica a la, a la que se nos condena desde que, no, de, desde que nacemos porque somos mujeres. ¿no? Obviamente no es una cuestión automática, como decía, pero eh, teniendo en cuenta que nos explotan, eh, que nos precarizan, que nos asesinan y que nos violentan de, de miles de maneras... Y entendiendo que el capitalismo eh, perpetúa los roles de género, el machismo, el racismo y la LGTBIFobia porque les son útiles y porque los necesita para, para mantenerse, eh, para mí luchar contra, contra este sistema eh, hace que de alguna manera superemos el estado de, de, de, de ansiedad y de impotencia ¿no? de, al que a veces estamos como sometidas, ¿no? por decirlo de alguna manera, y de que organicemos esta rabia y este, este descontento mientras apuntamos eh, al corazón de, de, de, de, esta, de este monstruo ¿no? que tiene varias cabezas, que es el sistema, el sistema capitalista. realmente es una mesa que, que muy diversa donde ha, eh, se han eh, reflexionado muy profundamente distintos aspectos ¿no? y, y sobre todo eh, todas las reflexiones son, son muy inspiradoras ¿no? para, para pensar eh, distintas hipótesis ¿no? que como pan y rosas nos venimos eh, reflexionando ¿no? una es lo que planteaba Carmenza, ¿no? Desde, nos dijeron durante la pandemia que estamos en primera línea, que somos trabajadoras esenciales, ¿no? Y decirnos esenciales es un poco peligroso, ¿no? Para las patronales y los capitalistas, porque eh, ayudó a grandes franjas de, de mujeres trabajadoras a reconocer, ¿no? eh, Y apropiarnos un poco de eso de esenciales, ¿no? Y si somos tan esenciales para el sistema... Eh, quiere decir que si lo paralizamos, si nos organizamos, si hacemos huelgas, ¿no? si nos sindicalizamos, eh, podríamos ser mucho más esenciales y peligrosamente esenciales ¿no? para sus intereses. Eh, es inspirador porque también eh, demuestra un poco esa renovación ¿no? eh, que empezó a haber en las organizaciones sindicales. ¿no? Eh, con nuevos rostros de mujer en cada conflicto, en cada huelga. Eso es algo nuevo que se fue, este, digamos, de, una, de alguna manera procesando eh, de antes de la pandemia y que durante la pandemia también, digamos, eh, hubo muchos procesos de resistencia eh, en Cataluña, en el País Vasco, que es impresionante, las huelgas largas que se dieron de las trabajadoras de las residencias, ¿no? Y que... Este, fue mostrando eh, eso, ¿no? organizaciones, sindicatos nuevos ¿no? que pueden mostrar que eh, las organizaciones sindicales eh, pueden revolucionarse de arriba hacia abajo ¿no? y, y convertirse en verdaderas herramientas de lucha y de organización para las mujeres y poder este, triunfar. Eh, el no solo luchar, sino este, triunfar, ¿no? En, como por ejemplo ahora, no sé si saben, pero una huelga de trabajadoras que habían de la limpieza eh, triunfó hace dos días, o sea, las iban a despedir eh, y las, y las reincorporar al País Vasco, ¿no? Este, eh, y yo creo que esta mesa de hoy es reflejo de esta renovación, ¿no? Y porque las trabajadoras que estamos acá compañeros, estamos, eh, como decía Monse, haciendo trabajos políticos en nuestros centros de trabajo, eh, sindicales en nuestros centros de trabajo eh, ella no lo contó, pero en la fábrica sea, hay un plan de igualdad que han eh, organizado las mujeres allí y que, y que ella es perseguida por la patronal eh, de esta gran automotriz de más de 11.000 obreros masculinizados está ella ahí con sus compañeras este, perseguida por la patronal este, por haberse organizado, este, por los, por los de, reivindicando derechos laborales de las mujeres trabajadoras, eh, o, o, bueno, o lo difícil que es para las compañeras trabajadoras inmigrantes organizarse porque no solamente tienen la presión de ser expulsadas eh, o echadas de, de los hogares donde están trabajando, sino de ser deportadas por el Estado. ¿no? Y ni hablar de las trabajadoras precarias... Eh, o lo que contaba hoy la misma Ingrid, ¿no? de, ya lo cada vez más difícil que es hasta para las trabajadoras que eh, siempre se piensa ¿no? que las docentes tienen calendario escolar este, eh, super privilegiado, etc., pero que también están expuestas permanentemente a todo tipo de presiones, este, y ni hablar de las trabajadoras precarias de la educación. ¿no? entonces Monse hablaba de ideologías, ¿no? Y, y es verdad que nuestra lucha no empieza de cero, ¿no? Nosotras siempre decimos eso como pan y rosas, porque nosotras, además de ser sindicalistas, de ser activistas, también somos, nos consideramos revolucionarias porque queremos transformar este sistema de raíz, ¿no? Porque este sistema no va más y así lo está lo demostró la pandemia, lo está demostrando hoy las imágenes desgarradoras que estamos viendo de la guerra de Ucrania. ¿no? y que, que, que ya se ve no solo en Ucrania sino que se ve también en el propio Rusia ¿no? con la hipocresía de los países que se dicen democráticos ¿no? y liberales de la OTAN ¿no? los países imperialistas europeos que, eh, que además España, también está el, el Estado español ¿no? también tiene ese discurso hipócrita ¿no? de, de, de defender a Ucrania y no tiene ningún problema en, en, en aplicar sanciones a a Rusia, donde no son los gobiernos ni los magnates rusos los que van a sufrir esas sanciones, sino que es la propia clase trabajadora de los sectores populares de Rusia, ¿no? donde también este, van a sufrir, hoy hablábamos con las compañeras antes de comenzar la charla, de, de la situación, eh, digamos, desgarradora y cruel ¿no? que, que, que empiezan a vivir estos países, ¿no? y, que, eh, y que si se desarrollara la guerra... un no poco más con esto... <risa> eh, eh, a nivel mundial, eh, los advenimientos podrían ser terribles, ¿no? Nosotras, como mujeres revolucionarias, siempre decimos que no empezamos la lucha de cero. Nosotras, por ejemplo, reivindicamos a las grandes marxistas revolucionarias como Clara Zetkin, como Inés Armand, como Alejandra Conontaine, ¿no? que se dedicaron toda su vida a organizar a las trabajadoras, ¿no? Ellas organizaban grandes con, con, eh, conferencias internacionales, conferencias de mujeres trabajadoras y nosotras nos proponemos no solo eh, organizarnos como trabajadoras, sino coordinarnos, crear alianzas con nuestras compañeras, con otros colectivos, ¿no? Eh, crear eh, alianzas también con nuestros compañeros, ¿no? Que por eso llamamos a la huelga en nuestros centros de trabajo junto con ellos, ¿no? Y hablando de pioneras revolucionarias, a propósito del 8M, ¿no? hay que decir que fueron, por ejemplo, estas mismas eh, revolucionarias que habían eh, llamado en sus conferencias internacionales de mujeres trabajadoras al 8 de marzo. no, Ellas, de, no al 8, perdón, a un día, habían propuesto un día internacional, digo porque es 8 de marzo, ¿no? ¿Y de dónde sale el 8 de marzo? ¿no? Ellas fueron, Clara Zetkin, por ejemplo, en una conferencia en el año 1910, Digo, por eso digo que no empezamos de cero, eh, ella había planteado que había que eh, proponer un día de homenaje a las mujeres trabajadoras, ¿no? Y que habían y sobre todo porque habían sido las que habían dado la vida por exigir me mejores condiciones laborales. En esa conferencia no se confirmó que tenía que ser el 8 de marzo, ¿no? Ella dijo, bueno, que cada país decida qué día, pero se fue dando, este, bueno, diversos países fueron, ¿no?, eh, hasta que eh, se fue coincidiendo, ¿no? primero en Rusia, después en Suecia, etc. Nosotras reivindicamos mucho cómo quedó fijada en la historia, eh, como el Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, no casualmente el 8 de marzo de 1917, 23 de febrero, ¿no? el antiguo calendario ruso, eh, eh, cuando las trabajadoras rusas conmemoraron su día en medio de una primera guerra mundial, justamente. no. Este, con manifestaciones contra la guerra, ¿no? Con manifestaciones, motines, huelgas eh, por, el pa por la paz, contra el régimen zarista y lo que después fue la chispa que inició la gran revolución rusa triunfante, ¿no? Que no tiene nada que ver, por supuesto, con como lo mismo, lo mismo dijo Putin, ¿no? Ni con el leninismo, ni con la revolución rusa, ni nada, ¿no? Lo que es la Rusia hoy. Eh, pero bueno. Nosotras creemos que será con las, con las tra mujeres trabajadoras que construiremos nuestro feminismo, ¿no? un feminismo de clase, seguiremos apostando para que sean las trabajadoras, como decíamos antes, junto con nuestros compañeros trabajadores y la juventud, que podamos eh, revolucionar los sindicatos, que podamos lograr romper la división de las filas de la clase trabajadora fragmentada ¿no? entre trabajadoras migrantes, trabajadoras nativas... Eh, fijas, eh, subcontratadas, externalizadas Para nosotras es un orgullo que hoy esté aquí Ingrid ¿no? Como trabajadora de enseñamiento Y que hable de las reivindicaciones de las más precarias Como, como somos las trabajadoras del liebra, no esa, esa unidad indisoluble es la que realmente va, va a poder este, Afrontar los ataques de estas patronales que se vienen durísimas Y que si se extienden las consecuencias de la guerra Que ya, ya, ya la palabra, las palabras que de, de, de Pedro Sánchez de vamos a necesitar sacrificios es agarremos no los bolsillos, ¿no? porque este, si ya nos aumentaron la luz, eh, lo que aumentaron después de antes de, de, de, de la situación de guerra, eh, ni querremos imaginar lo que puede llegar a venir después. ¿no? Y sobre todo apostamos para tejer alianzas ¿no? con el conjunto de la clase trabajadora para crear hegemonía obrera y popular, ¿no? En todos los sectores de trabajadoras y trabajadores esenciales y estratégicos de la producción, como la agrícola, la logística. Cuando nosotros pensamos en una huelga eh, de mujeres, decía Monse, ¿no? Eh, no estamos pensando en una huelga simbólica y lamentablemente nuestra la huelga de este 8 de marzo no va a ser una gran huelga, pero nosotros igual la queríamos reivindicar para poder realmente reivindicar un feminismo de clase combativo, un, un feminismo de clase antiministerial, anti ¿no? Uf. Entonces, eh, estamos viviendo acontecimientos de crisis, estamos viviendo acontecimientos de guerras, y como toda crisis y como toda guerra, pensamos que vamos a vivir grandes acontecimientos en la lucha de clases también, ¿no? Y por qué no pensar de, de mani grandes manifestaciones contra la guerra, de huelgas, incluso de revoluciones, ¿sí? Porque los padecimientos que vamos a vivir como clase van a ser desgarradores, ¿no? Entonces también, y con esto voy terminando, porque hablábamos, Monse antes de que tú vinieras, hablábamos con las compas de que para nosotras es un deber hoy tener que pronunciarnos contra esta guerra, hoy, ¿no? que, que, quería, que quedaría desfasado no hablar de la situación que hay. Y hablando de las grandes revolucionarias, quería también explicar que nosotras queremos como pan y rosas también retomar el legado de ellas, que como socialistas internacionalistas, eh, por ejemplo, Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo, en todo el contexto de la Guerra Mundial, eh, plantearon una consigna que fue Guerra a la Guerra. ¿no? La consigna fue pensada por Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo, que había surgido justamente en una de esas conferencias internacionales de mujeres que organizaba Clara desde hacía años. ¿no? Y el contexto era eh, que durante la guerra eh, las mujeres entraban a trabajar a las fábricas, ¿no? porque los compañeros trabajadores iban a la, a la guerra, ¿no? iban al frente, eh, o sea, y entonces eh, nunca habían accedido al mundo laboral productivo como es durante la guerra, ¿no? y la situación fue mucho más desgarradora aún. Las largas jornadas de trabajo que se prolongaban, además en los hogares, como contaba Vero y como contaba... La Monse, que nos sigue ocurriendo hoy, imaginaros en una situación este, de guerra, no se agravaron los problemas de salud de las mujeres, aumentaron los índices de, de mortalidad y las condiciones de vida empeoraron por la inflación, la escasez, la miseria, etc. ¿no? Todo esto conllevó durante la guerra muchas manifestaciones no y las mujeres eh, socialistas plantearon... Eh, esta, en, en, en, en, en una de sus conferencias plantearon esto, ¿no? Eh, ellas decían guerra a la guerra, ¿no? Eh, no sé si me estoy alargando mucho, porque quiero seguir explicando. Eh, entonces, esto no fue gratis para ellas, ¿no? Clara Zetkin fue expulsada del Partido Socialdemócrata Alemán junto con otras 20.000 eh, militantes, formó un grupo que se opuso que se eh, formó un grupo que se puso la línea mayoritaria de la socialdemocracia alemana toda la socialdemocracia se alió en ese momento con sus respectivas burguesías nacionales eh, de cara al comienzo de la primera guerra mundial que habían votado los créditos de guerra y que habían eh, llevado a toda la clase trabajadora bajo su dirección a, a la guerra imperialista. ¿no? Y es así que ellas rompieron con esa con, con, en ese momento la internacional de la, de la socialdemocracia y eh, fueron después las que fundaron la tercera internacional eh, fundada por, por, por grandes revolucionarios como Lenin. ¿No? Hoy, pan y rosas, también queremos salir a gritar no a la guerra. Eh, nosotras también propusimos en la comisión laboral que este 8 de marzo salgamos a luchar contra la guerra y además también... Eh, en las consignas que vamos a tener eh, en los piquetes de, de la huelga del 8M y el acto que queremos hacer contra la guerra, es eh, no solo con la, contra la invasión eh, de Ucrania a, a, perdón, de, del gobierno ruso a Ucrania de Putin, sino también eh, contra el rearme eh, de la OTAN y de los países imperialistas ¿no? como Estados Unidos y, y de Europa. Es decir, para nosotras es importante... Y, y también lo debatíamos antes de, de, de la charla, tener una posición independiente, no o sea, ni Putin, ni la OTAN, ni los países, ni, ni, ni apoyar, la, la, eh, incluso no solo no apoyar, sino también denunciar la hipocresía imperialista de los países de Europa, no que con el discurso de democracia y de, y de defender a Ucrania, se están pre preparando para rearmarse y, y, y en última instancia... Eh, defender, pelear sus intereses imperialistas contra Rusia o contra quien sea, ¿no? Y para nosotras esto es clave y, y, y creemos que, que las feministas debemos incluso ser parte de, de, y llamar a un gran movimiento contra la guerra, ¿no? Eh, porque los tiempos se están acelerando y si nos tuvieron en primera línea contra la precariedad, si nos tuvieron en primera línea contra la explotación, ¿no?, contra las reformas laborales, contra la de, por la derogación de la ley de extranjería, también nos van a tener en primera línea contra esta guerra, contra los países, contra el imperialismo, porque si somos anticapitalistas no podemos dejar de ser internacionalistas y antiimperialistas. Entonces, bueno, yo lo dejo aquí, eh, esta charla, y nos vemos en las calles el 8 de marzo.